Esta cámara es especialmente buena o qué? A ver, la cámara es normal, pero contigo encuadrado es tremenda. Oh. <ríe> y bon full -gusted. espérate que cierro un poco el plano. Pero eh, no vamos a hacer chiqui, chiqui. Guión ni nada, gallo. Ya está grabando esto, Espere, o sea, espera. No, es... dónde se va? Se va el tío. <ríe> aquí está de guía, hombre. Que bon. <ríe> Ivonne. Aquí, aquí, <ríe> con, con el chiqui chiqui. A ver. Espera que se grabe el sonido, ¿eh? que esto se tiene que escuchar bien. Dale. Castores. Mira que se escuche, mira. Mira, ¿eh? mira qué arte. ¿eh? La gente no se lo cree que comemos yogures congelados, ¿sabes? Vamos a decir a Barry que haga... Yo voy a congelado. Me interesas? Ya le estamos haciendo el I. +D. Bueno, ah, por cierto, ayer subimos ya el vídeo en el canal de Barry, se titula Iba a abandonar la K-Pepic. Y creo que es un vídeo de psicología muy guapo. Me encantaba. a cambiar la imagen como a Barry, tú o no? <risa> pues vaya rejuvenecimiento, le has metido un listing guapo, ¿eh? A ver, profesor Di Barry, dame un abrazo. dame un abrazo. Mira, yo y dos besos tú. Uno por aquí, otro por aquí. Y espera. mira dámelo también. Venga, pañuelo para el Valentín. No soy un gentleman inglés, ¿Eh? Hostia, voy a probar <risa> el éxito. O sea, es rollo bar barri franquista, ¿no? Es su hijo, es su hijo. Bueno, la expresión dice lo siguiente. Más vale ser cabeza de ratón, que Cola de León. Ivonne y yo ayer nos vimos después de volver de la Cape, etc. Y por primera vez, hostia, yo he sentido que lo que él me había hecho, en el buen sentido de la palabra, en Argentina, es decir, que el tío iba con alguien mucho más lento que él y le iba haciendo ir así todo el día. Me dejaba atrás a Valentí porque... entre un agitivamiento y otro está pasando muchísimo tiempo. Yo creo que tendremos que decir que vaya algún coche para atrás porque llevamos 40 kilómetros sin nada de, de agua ni comida yo creo que el que no había calculado bien se veía al palco Pensando, este cabrón me está jodiendo y tal, pero yo al final me daba cuenta de lo que aprendí, lo que mejoré, lo que disfruté, etcétera. Pues esto es, en cierto modo, lo que yo he hecho en la Cape con Barry. Has hecho la etapa de tu vida, que lo sepas. Hoy, durante la carrera. Muy orgulloso de ti, ¿eh? bro. Estás muy orgulloso de mí, pero tengo que reconocer ante nuestros seguidores y amigos que hoy. Si llego a llevar una escopeta, ¡lo mato! <risa> ¡Os lo juro! Es decir, yo le he llevado así. Y yo al revés. Y tú al revés. Boomerang. Porque... Todo lo que va, viene, tío. La balanza arriba, balanza abajo. Pero espérate, porque lo más interesante de todo es que tú has hecho como de valentín. Y el que te ha hecho de Zugasti ha sido el niño Losada, uh -huh. ¿vale? Pero lo bueno es que está que tú acabas la cape y de repente te vas a Ibiza y vuelves a hacer un poco de Zugasti y.. Con Alex detrás Qué carrerón Alés, tío Cómo ha cambiado la película de La Rioja, eh Un poco mejor bueno. No, no, no, has mejorado jalando. muchísimo, tío Sí, estoy muy contento, la verdad Ha así. sido espectacular Entonces, mi pregunta es ¿Qué te gusta más? ¿Ser cola de león o cabeza de ratón? A mí, cola de león, siempre Llevarte reventado no gusta a nadie No Porque se pasa muy mal Muy mal O sea, las carreras son eternas Aparte, ves que estás puteando a un compañero Y, y jode pues tú das lo mejor de ti, pero ves que el otro está penalizando Bueno, pero el otro también sabe que va a eso Es Hostia. decir, a mí en Argentina me jodía mucho Saber que te iba a hacer lento Pero, por lo, pero también yo sabía que tú eras consciente a, a, a mí me gusta, que tú, tú querías ayudar Sí, a... no, ya kilómetro 47 Estamos regulando para arriba Sin quemarnos, que es cuando llevo la cámara Y cuando es llevadero, Valentí se suelda la rueda Y estamos volando para abajo Así que como lleva bajada Despídete, capo. Ya. ¡Vamos! Pero es que hay cabezas de ratones que, que saben cuidar al... a la cola de león, ¿sí? Pero vos... hay otros como el niño que te dice, no, se es que no, no, ni para para si me cago en la puta si me estoy dejando la puta vida. no, no, que en no, vas mucho mejor. Tú te imaginas en no, no, de jabalí, fatal. Eres un desastre. no, no, decía no, no, no, no, no, no, no, no, Yo decía, "La puta, es no, si mi vida y yo decía, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sin darte cuenta. Claro. Igual puedes desanimar, por eso es empatizar que, mucho. Tener psicología, empatizar. Tú me dijiste una cosa que pensé, es que cuánta ración tiene, que dice, es que, claro, el que va adelante tiene que ser consciente que el que va atrás, una, no lo hace por putear, y dos, que efectivamente lo está pasando mucho peor. Es decir, psicológicamente va reventado. Yo, yo creo que hay varios tipos de pareja. Sí. Unos, por ejemplo, tu caso en Transcumbres, tú fuiste preparado, hiciste todo lo mejor que podías. Estabas ahí, me hacías caso en los horarios te, te acostabas cuando se te decía Tomabas las vitaminas que tocaban Comías cuando tocaba tiras de un barranco y te tirabas eh, Pedaleas de esta manera y lo hacías Bajas del sillín y lo bajabas A, a ese tío no le puedes exigir más O sea, yo en la Cape ¿Por qué digo cola de león? Porque el niño me ha aportado mucho entonces siempre Yo he sido un poco el que lleva la batuta, el que tiene más experiencia y tal Y esta vez me encuentro con un Pro Tour un tío que ha hecho 16 vueltas grandes, que ha estado 4, 14 años en el profesionalismo, en el Pro Tour, con los mejores ciclistas del mundo, con Purito, que ha ganado el ranking mundial tres veces, bla, bla, y yo no tenía que pensar en nada. O sea, él me decía, ahora come esto, y vas a comer esto, ahora a dormir, y ahora a dormir. Eso al final, te aporta, y es un huevo. Por eso me gusta aprender, y por eso me gusta juntarme con gente buena, pues como contigo en las redes, o en YouTube, todo esto, pues, o sea, tú al final te, te juntas con gente buena, y, y es que aprendes, ¿no? De la otra manera. Es muy gratificante ayudar, por ejemplo, a Lesh En Ibiza, es curioso Una semana más tarde, o sea, cinco días más tarde Yo dando lecciones a Lesh Pero a mí me gusta más aprender que enseñar, ¿eh? Creo. ¿Tú qué? O Asti Transcumbres o Barry Escape A ver, yo aquí tengo que decir una cosa, que es Cuando la otra persona está sufriendo Yo soy muy malo, porque... Sufro tanto por esa persona sin saber cuál es el lindar de su sufrimiento Por eso, mira, va, link aquí abajo Por eso a Barry un mes antes de ir Le dije, con el jodidiem que tienes en el hombro Y lo jodida que tienes la cabeza ahora Por eso, que ves fantasmas en todos lados Le dije, Barry tío, no vayas No vayas porque... Y de repente pensaba Hostia, yo no sé cuál es el lindar de su dolor Y yo no sé cuál es el el cuán grande es su ilusión como para ir ahí, con lo cual yo sé que yo quiero dejarme ahí la vida, pero ¿y si estás liando a alguien a dejarse la vida por una cosa que es más ilusión tuya que suya? Y no, no, y tío, me di cuenta que no, pero cuando alguien viene muy jodido atrás me pasa mucho comerse, cuando está, ahora a la Titan, pero cuando estábamos en el Iron Man juntos, la veía ella pasarlo tan mal que pensaba, como hermano 17 horas por delante para hacer el Iron Man de Lanzarote, 5 minutos empezamos, voy a estar ahí al lado apoyando, empujando, metafóricamente y si en algún momento te que culo, no te, si ves que toco culo, no te preocupes. ¿Qué haces? ¿Qué tengo que decirle? Uf, para, para, que lo estás pasando muy mal. O tengo que forza, forzarle más. Claro, tú sabes tu lindar del dolor, pero no sabes el del otro. Y ahí, yo ahí lo paso mal. Eh, con lo cual, casi que yo prefiero lo mismo. Ir detrás tuyo y que tú me revientes y yo reventar, porque yo también sé hasta dónde puedo llegar, pero te voy a decir una cosa, perdona eh, que te corte No, okay. Me ha flipado esta experiencia de esta... de esta Cape con Barry, porque llega un momento que es verdad, tú sufres tanto como esa persona, pero al mismo tiempo te hace más ilusión cuando el tío cruza, levanta los brazos, cuando ves al otro emocionado, el otro que lo consigue, el otro que lo supera, el otro que tal, yo creo que eso te puede hacer mucho más feliz que un objetivo tuyo. Pues conclusión, te voy a hacer mi conclusión cuál es. Eh, estoy a favor de las carreras por, por parejas, tío. Totalmente. O sea, ni cola de ratón ni cabeza de león. O sea, las dos cosas tienen su punto. A nosotros nos gusta cola de león porque aprendemos mucho. Sí. Pero en cambio, la gratificación que sí. sientes oh. como equipo, oh. sí o no. Es brutal. Es por eso es lo bonito que yo lo habla con Aleix, es que carreras individuales no. Yeah. Porque, por ejemplo, compartí una avería. Yeah. Tú imagínate la crono, que se te cae la biela, pegas la piedra, se te cae la biela y estás solo. Sí sí. Me pongo a llorar. Aquí lo tenéis, llevamos 6 kilómetros el corriendo, tío, con unas subidas infernales. En cambio, estás con un compañero, el compañero te anima, a venga, jabalí, sí, sí. a correr. Sí, sí. Yo te llevo, yo te ayudo. Yo me puse a correr porque pensaba, tío, llevas un año convenciendo a este, Barry claro. diciéndole qué tal, no sé. Y al kilómetro tres le vas a decir, Barri, nos vamos a casa. No, no, hoy, aunque tenga que ser por rodillas, pero lo haces por este tío. Y no lo dudas, por eso este hay un compromiso este, doble. Estamos de acuerdo que las carreras por pareja suman. Mucho. O sea, las alegrías se multiplican, la, las desgracias se minimizan. Sí, porque sí. al final, un pinchazo que pinchó Barry Señoras y señores, me parece que Barry ha pinchado. Tranqui, tranqui, no, no, no te pongas nervioso. Rueda para afuera, sobre todo ahora no romper nada. Hacerlo bien y ya está. Ni a dos, eh. Aquí otra, hostia, espera, una reventada guapa, ¿eh? Hostia, entre dos siempre se arregla mejor sí, un sí, pinchazo sí, sí. que uno solo, ¿no? Sí, sí. O una remontada. Un tío tiene un momento bajo, el otro lo tiene alto, eh, viceversa... Y hay un momento muy guapo cuando hay una crisis, que es cuando la crisis le pasa al otro Tú lo ves como si no, como si fuera desde fuera. Y tú positivizando, claro y te sé cuántos Y luego cuando te pasa, tú ves al otro diciendo, eh, no pasa nada y tú pensas, un poco yo. Pero es normal. Y yo creo que el consejo ahí es no solo para carreras en etapas o por parejas tal, ¿eh? En todo rodeaos siempre de alguien del que podáis aprender y de alguien al que podáis ayudar. Este señorío estamos todo el puto día, él me ayuda con cosas de Instagram, yo le ayudo con cosas de YouTube. Luego al revés. Luego en carreras, pues luego cosas ir juntos a las aguas, tío. Por segundo día consecutivo, un, y un día con unas que un, ganas, un día que dice hostia tal, que tal, pues voy con el jabalí, tío, sí, y señor. me lo paso de puta madre arrando el mundo ahí, ¿sí o no? Hemos tenido suerte. Mucha, tío, privilegiados. Yo me había haciendo un traslado, de hecho, ahora. Imagínate, estoy aquí amortizado, de raza. La verdad es que, ¿Viste? que una superproducción. Que, incluso más allá, más allá de, ah, de lo de aprender o de empresa o de ciclismo, tal, eh. En cuanto a la amistad, hemos tenido. O sea, nos ha tocado una puta varita, nos ha tocado la lotería. ¿eh? Imagínate, ¿sí no? venía de prueba y llevo un año. <risa> Vi, vine con una mochila que fue una furgoneta, ¿viste? <risa> Mira, Zugasti me dijo, Tommy, te voy a decir lo que me dijo Zugasti. Yo vengo un no, mes si de, lo sé, lo Vengo sé. un mes de prueba, con lo cual vendré con una mochila y ya está. Y luego ya veremos pero qué pero Como se, se tenía que hacer un y viaje y nos cabe todo en un viaje. Pues llegar eh, pues por el mismo precio. No, el mismo precio mira, lo llevamos vale. todo. Yo no quería traerlo, eh. Yo quería venir de prueba a rollo Himalaya. <risa> Bueno. Eh, estoy muy contento, o tío. Sea, eh, cola, cola de León, los dos, ¿eh? Sí, tío. Qué experiencia tan bonita ah, hemos pasado sí. en la Cape. Like si tenéis ganas de ver el docu. ¡Ay, te voy a pedir un favor! O sea, qué mérito la cola de León. O sea, lo que hizo este bicharraco, o sea, porque aparte de tardar dos horas más que nosotros, nosotros duchaditos, el tío llegaba con el puto culote y con la badana, aquella pegada al culo, pero, pero guapo, a lo mandrilaco. Sí. Se ponía a editar los días de traslado la caravana moviéndose el bicharraco allí y subías daily cada día cada... Trabajando con una ilusión O sea, de es... hecho, el que más reventaba reventado a cabo fue el niño, tío <risa> Niño, has reventado un motor O sea, ah, eso va. es que es mejor, cola de ratón o cabeza de león, ¿no? O, o, o sea, es justo al revés todo O, o, o el puri, que es cabeza, cabezón Cabeza a cabezón. Eh, Puri, con, mu con mucho cariño te, me, me dejaste sí, está, que te grabara unos casos. Está la vuelta de Euskadi, él. Hostia. Ahí con el bar en Mérida. Sin parar, eh. Pim pam, no para, no para. Tú lo dejamos aquí. ¿Qué ganas tenía de hacer un vídeo de estos de ese Oye, Gallo, tío, ¿cu ¿cu ¿cuándo vas a enseñar tu vecino en de carretera, tío? ¡Oh, no! Corta, corta, corta, corta, corta, corta!